Ahora sí, vamos a dibujar dinosaurios. Sí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dibujar los dinosaurios de la película del gran dinosaurio. Sí. Vamos a dibujar al papatirex. ¿Cierto? Tú sabes mucho de dinosaurios. Sí. Entonces yo voy a dibujar el cuello largo. Dibuja pues aquí el, el, el okay. cuello largo, sí. Ahí arriba. Tienes que dibujarlo. Recuerda que los cuellos largos tienen... ¿Qué tienen los cuellos largos? Cola. Tienen una cola. Cola larga. Enorme. No. ¿Pues qué voy a hacer? Voy a hacer un T-Rex. ¿Cómo este. Como ese. Muestra Él muestra el T-Rex que... ¿Cómo es un T-Rex? Un T-Rex tiene el cuello... Así, ¿no? Así. Sí, muy largo. Y lo tiene 12 centímetros así. Muchos centímetros tiene. Así. Tiene demasiados centímetros. ¿Pero puede hacer así? Eso, sí. Así es de grande. Y los ojos así. Papi, mire el ojo. Qué lindo. Ay, muy lindo. Muy lindo ese T-Rex. oye sí. ¿Y tú qué sabes de los, de los T-Rex? Yo, yo, yo sé... yo sé Mire, del de ego de los dinos. Sí. ¿Y sí, ¿Por qué se extinguieron hace años? ¿Por qué fue que se extinguieron? Por el Amazonas. ¿Por el Amazonas? Sí. ¿El Amazonas? Es que los T-Rex vivieron en el Amazonas. No. No. Se extinguieron porque... La lava cayó del cielo. ¿La lava sí. o el meteorito? Meteorito. Ah. Meteorito cayó, cielo. El meteorito. ¿Y, a dónde, ¿Y de dónde venía el meteorito? Espacio. Del espacio, cierto. Uh -huh. Y la lava de volcanes. Y la lava de los volcanes, eso es cierto. ¿Y entonces cuáles dinosaurios se extinguieron? Algunos sí, algunos no. Algunos pa sí y algunos no. Papi, mire, lindo. Muy hermoso ese, ese, ese es un cuello largo. ¿Y el cuello largo que come? Plantas. Plantas, entonces es un herbívoro. ¿Y cómo se llama el que come carne? T-Rex. T-Rex, y, y... Sí, mire. Papi, mire, lindo. Muy hermoso, ¿eh? qué dibujante eres tú. vamos así Sí Por aquí tenemos un cuello largo Va a pasar un cuello largo Aquí, déjelo Lo vamos a poner aquí para que tú veas Y lo dibujes de muestra Para que hice Un tiranosaurio Ese es un tiranosaurio ya sí Se convirtió en tiranosaurio ya Sí Como así mm. Y Oye Oye, Pablo, ¿y ¿Qué? cómo se llaman las personas que estudian los dinosaurios? Pablontólogos. ¿Pablontólogos? Sí. Los pablontólogos. ¿Y tú quieres ser pablontólogo? Sí. ¡Ah! Un pablontólogo. ¿Y, y qué encuentran los pablontólogos? Huesos. ¿Huesos? De dino. Huesos de dino. ¿Pero cómo quedó así? Quedó muy bien. Sí. Quedó súper bien ese dino. Oye, ¿y qué, qué dinosaurio tiene nombre de persona? Albertosaurio. Repítelo, ¿cómo? ¿El cuál? Albertosaurio. ¿Y ese por qué se llama Albertosaurio? Porque lo encontraron en Alberta, Canadá. ¡Ah, sí! Lo encontraron en Alberta, Canadá. Sí. Y entonces se llama Albertosaurio. Sí. ¡Ay, caramba! Eso yo no sabía. Oye, y yo escuché que encontraron un dinosaurio en Argentina. Argentinosaurio. ¿El argentinosaurio sí. es de Argentina? Sí. Ah, oh, caramba. Oye, y entonces, ¿y el argentinosaurio es qué? ¿Un cuello largo o es un... ¿O es un triceratops o okay? qué? Así. ¿Cómo? Sigue dibujando, sigue dibujando el, el, el cuello largo Que a los niños les está gustando cómo dibujas tú Ese amigo Ese amigo cuello largo yo ¿Ah? creo, No, yo quería hacer este tirano Ese es un tirano Muy bien, muy bien Oye ¿Qué? ¿Y cómo se llama el dinosaurio? Que tiene una gran espalda en su espalda. Espinosaurio. Ese es el espinosaurio. ¿Y cuál es la comida preferida del espinosaurio? Mm, mm, peces. Ah, los peces. O sea que es un pescador también. Sí. Ah, oye, y hablando del agua, vamos a ver quién va a aparecer por acá. ¡Megalodón! ¡Oye! Je, je, je, llegó el, el megalodón. Se, o sea, o, o, y, el, el ¿Y el megalodón era de qué familia? ¿De la familia de quién? Tiburones. De los tiburones. O sea que ese es como el abuelito. ¡No! El tatarabuelito de los tiburones, ¿o qué? ¡No! ¿No? Es un tiburón. Eh... Es un tiburón como usted. ¿Es un tiburón como yo? Sí. Yo soy un tiburón. Sí. Porque soy yo, un gran tiburón. ¿Por qué yo no soy es el espinosaurio? No, yo voy a ser el cuello largo. ¿Tú vas a ser el cuello largo? Así. Sí. Bueno, dibújalo pues. No, yo dibujé el tirano. Ya dibujaste el tirano. O sea, sí. que ese de un cuello largo se convirtió a un tirano. Sí. Ah, qué carambas. Oye, Pablo. Sí. Y. ¿Y cómo se llama este dinosaurio volador? ¿Cómo se llama este dinosaurio volador? Vamos a ponerlo por aquí, así. Terogátilo. El terogátilo. Ah, el terogátilo. Vea, usted sabe mucho de dinosaurios. ¿Usted dónde aprendió tanto de dinosaurios? Mm. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Tienes libros de dinosaurios? Sí. Ay, no, solo, solo tienes uno. Oye, sí. pero ese libro está muy interesante. porque Porque tú has aprendido mucho de dinosaurios. Los niños van a estar felices... Sí, está aquí abajo. Está aquí abajo. Vamos, a, ahorita o mañana en otro video, le enseñamos el libro de dinosaurios de Pablo a sí. los... Niños, para que ellos les gusten los dinosaurios. A mí también me gustan mucho los dinosaurios. ¿Tú sabes cuál es mi dinosaurio favorito? Sí, cuál es. ¿Cuál es mi dinosaurio? El carnotauro. Ay, el carnotauro. Y que, y que el carnotauro tiene. Cachos. Tiene unos cachos. Afilados. Ah, muy afilados. Es un, es un dinosaurio muy feroz. Es muy feroz ese dinosaurio. Si ¿Sí sabías eso, sí, y sé. ese dinosaurio, ¿será que ese es el dinosaurio que come. que come hamburguesas. No. ¿Ah? La gente. ¿Come gente? Sí. ¿Sí? Sí. cómo así que come gente? ¿Qué dinosaurio tan..? Sí. Listo. A ver, señor. señor Pablo. Sigamos hablando de los dinosaurios, de los dinosaurios, ¿de cuáles tus, te gustan más? ¿Te gustan los carnívoros o los herbívoros? O tiene un diente muy largo. ¿Tiene los dientes largos? Sí. Ah, oye, ¿y cuántas garras tenía el T-Rex? ¿Cuántas? Dilo en el número. ¿Cuántas? Dos y dos. Ah, tenía dos garras. Es que los niños no están viendo tus manos. Entonces tienes que decirles los números para que ellos sepan cuántas garras tenía el tirre. Oye, ¿y ese t es por qué se llama tirreis? Porque lo encontré en el... Ese no es de Estados Unidos. ¿No? Sí. ¿Pero ese tirrés era muy amable o era muy feroz? Feroz. Era muy feroz. Como el carnotauro. Como el carnotauro. ¿Y, ¿Y por qué se llamara tirrés? Porque yo, yo no sé, no lo he encontrado. Se llama, ¿Ese era un lagarto muy, muy feliz o qué? Feroz. Era muy feroz, entonces era un, un lagarto tirano. Sí. Así se llamaba, ¿cierto? Grande. Grande. Así. Tenía como... 13 metros. 13 metros. 13 metros de... De largo. 13 metros de largo. Yo no sé cómo dibujar un dino. ¿Un dino? Sí. Pues mira todos los que tienes. Dibuja uno de esos. Pero ¿Qué tengo, te parece? Necesito estos dinos para buscar otra para yo pintar otro dino. Mira, va a llegar otro dino y ese dino tú me vas a decir... El nombre, vamos a ver cómo se llama este dino. Ese es el estegosaurio Y el Stegosaurius, mira que tiene unas. Colas. Tiene una cola larga y además que tienen la cola. Las espinas. Espinas. Unas espinas para defenderse de sus, de sus depredadores. El dino que va a pasar. Tu tú, tu tú, tu tú, tu tu tu tu. ¿Cómo se llama este gran dinosaurio? Ah, y el anquilo que tenía en la cola. Maso. Un gran mazo y ese mazo lo utilizaba para defenderse de sus depredadores. ¿Cómo ese? ¿Cómo ese depredador que era? ¿Cuál era el, el depredador del anquilo? Tirano. El tirano. Y ahora viene este... El triceratops. El Triceratops. Que es... Ups, se volcó el Triceratops. Oye. El triceratops. Y listo. Y ese tri oh, este Triceratops este no se quiere parar. <ríe> y, creo y, y el triceratops porque tiene como un cachito en la. en el, En un <ríe> en cachito en, en, la, en la nariz. Para qué era ese cacho. Para defenderse, de sí. Para defenderse, muy bien. Listo. Vamos a sacar el triceratops. Sale triceratops. Aquí. Muy bien. Y viene este gran dinosaurio, pasaro, es muy bonito. Pasarolopus. El pasarolopus. Ese es el pasarolopus. Sí, pasarolopus. Pasarolopus. ¿Cómo sí. es? Parasaurolopus. Parasaurolopus. Y este amigo que es un... Tirano. Un tirano de la familia de los carnívoros. Muy bien. Oye, tienes muchos Tienes muchos tiranos. Vamos a ver, vamos a utilizar esto para sacarlo de cena. Oye, este es un T-Rex. Míralo. Oye. Recibemelo. Muy bien. Ya contamos de ponerlo aquí. Oye, se me olvidó el nombre de este. No. Este. ¿Cuál? Bueno. De este. Chiquitín. Parasauro. Otro parasauro. Es un para lópus bebé. Muy bien, pues sale por acá, que el anquilosaurio también se vaya, que tiene sueño. No, no, porque tiene que ver con su mamá. Y viene este amigo que es... El T-Rex. El T-Rex. El T-Rex era muy peligroso. Muy ñaca. Y... ñaca. Eso. Entonces me está quedando muy mal. No, te está quedando súper bien. Preguntémosles, niños, ¿cómo ¿Niños? les parece el dibujo de Pablo? ¿Cómo parece mi dibujo? Eso. Seguro ellos van a decir muy bien, diles, respóndame en un comentario, ¿qué te parece mi dinosaurio? Responderon en un comentario, ¿qué sí. Es mi dinosaurio. Sí, ¿qué te parece? ¿Qué te parece los dinosaurios? Oye, y hablando de dinosaurios. Hablando de dinosaurios acá Cuéntanos otra vez esa historia del meteorito Es porque cayó del cielo así Miren Sí Y así Y entonces ¿qué pasó con los dinosaurios que estaban en la Tierra? Cuéntanos Miren cómo estaba Eso, ¿cómo estaba el dinosaurio ahí? Así pero cuéntanos. Estaba así, de hueso. ¿De fósil? Fósil de hueso. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué pasó con ellos? La sincesa. Cayó la roca del espacio. Del espacio, murieron. Uh -huh. ¿Y qué pasó con los volcanes? Pues, eh, explotaron. Explotaron todos los volcanes y entonces los dinos huesos se volvieron en huesitos de fósil de puro fósil puro. qué te parece bien entonces yo ya terminé eso tú ya terminaste sí sí yo mí? también estoy terminando yo le gané tú me ganaste de dibujar ese qué? dino entonces digámosle a los niños que se suscriban al canal dígales amigos, Somos artistas. Amigos, artistas, suscríbanse al canal de Leo. De Leo. Ar. Leo. Ar, muy bien, suscríbanse. Suscríbanse. Y, y terminamos. Y. Muy bien, no olvides suscribirte a... A Leomar. Muy bien. Muy bien. Papi.